Eh, está el caso de Olivera. Eh, eh, relatanos, me, me meto enseguida, mira, sí, porque sí. quiero aprovechar todos los minutos para hablar. Eh, ¿La causa está muy armada? ¿Es bastante grotesco? Totalmente, absolutamente. Es un armado. Eh, que me disculpen los oyentes fiscales y jueces que están escuchando esto. Yo entiendo que no todos son iguales. Uh -huh. Entiendo que hay una gran parte de la justicia que es un esfuerzo grande. Pero acá hay una complicidad, en el caso Olivera hay una complicidad de la burocracia sindical de Gerardo Martínez, que fue miembro del Batallón de Inteligencia 601 durante la dictadura, de la policía de la provincia de Buenos Aires y gran parte de los fiscales que, eh, eh, de buena o mala fe, da lo mismo, pero compraron todo eso y le dieron una especie de, le pusieron una especie de moño jurídico a esa situación. ¿Qué, la quién, cuento rápidamente. ¿Quién es Olivera? Olivera, Carlos Olivera, es un obrero de la construcción. Mm. Eh, que eh, era miembro de la comisión directiva de la UOCRA de eh, Lomas de Zamora. Ellos ganan la UOCRA, eh, Olivera y sus compañeros, y la banda de Gerardo Martínez prácticamente los saca a, a garrotazos. Es decir, interviene la UOCRA de Lomas y los expulsa a todos. ¿A los Gerardo Martínez? A los de Gerardo Martínez a los de Olivera, digamos. Entonces si ellos crean... Primero crearon el cuerpo delegado de la zona sur y después crean otro sindicato que se llama el CITRAIC, Sindicato de la Industria de los Trabajadores de la Construcción, CITRAIC. Crean otro sindicato. Obviamente el Ministerio de Trabajo está con Gerardo Martínez. Este, ...Gerardo Martínez... Bueno, fue a la OIT... A fue Girema, a la OIT ¿no? con, con la Presidenta, claro, además, sí, hoy sí, seguramente sí. ahora... ...mientras estoy diciendo esto, debe estar en el palco con la Presidenta... Uh -huh. ...el miembro de Batallón 601 de Inteligencia, durante la dictadura... Claro. ...para que digan, eh, yo no sé... Que, que, no, no, pero lo dijo el propio Ejército... Lo digamos, dijo el no. Ejército y lo dijo la Secretaría de Derechos Humanos... ...cuando le pedimos un informe, la Secretaría de Derechos Humanos... Eh, Dualde, Dualde, ...con firma de Eduardo Dualde, ¿no? que murió hace poquito... Uh -huh. Este, eh, eh, ...reconoció que efectivamente figuraba en los registros... ...como miembro del batallón de inteligencia de 101... ...bueno, eso sabrá la Presidenta y sabrá el gobierno claro, el ejecutivo... Por... ...cómo explicar que llevan al lado suyo llevan semejante este, energúmeno... ...bueno, la cuestión entonces es que eh, los expulsan de la UOCRA... ...a todo esta, este grupo de Olivera y sus compañeros... ...ellos forman el CITRAIC y eh, empiezan a recorrer las obras... Como no tienen la personería, porque no se las da el Ministerio de Trabajo, como no se las dio al subte en su momento, eh, que, que, que querían separarse de la UTA, los Metro Delegados y otros varios sindicatos más, lo que hacen es, es empiezan a activar en cada obra. Ahora, en el interín aparece el famoso fallo de ATE. Claro, de, lo, de los cuerpos de, de delegados. De los cuerpos de delegados, efectivamente, que declara eh, inconstitucional el artículo 41 y... Eh, eh, permite que cualquier compañero pueda ser elegido delegado en su lugar de trabajo por los trabajadores eh, ah, sin, pertenecer eh, que, que, que, a sin pertenecer a un sindicato. Uh -huh. Sin pertenecer a un sindicato. Entonces, en función de ese fallo de ATE, estos compañeros del CITREI, si bien están tramitando su personalidad jurídica, por lo menos lo que se llama la simple inscripción, empiezan a ir a las obras y recorren las obras, que son las obras que arreglan, ponen plata, por eso eh, se, se, el tiroteo del otro día en, en Lomas, porque que, de, están peleando dos grupos de Gerardo Martínez, se enfrentan es decir por la caja negra de la plata de los empresarios que les pagan al sindicato, a la UOCRA, para que no denuncien las irregularidades, que los trabajadores cobran en negro, que no hay baño, que no hay... Eh, eh, sí, sí, que se caen con... Efectivamente. Sí, sí. Entonces, lo que hace el Olivera Oliveras, uno de ellos, miembro de, creo que era el secretario de organización del CITRAIC, de, Desarrollo, de acción social del CITRAIC, empiezan a recorrer las obras. Empiezan a recorrer, ¿qué hacen las obras? Bueno, miren, compañeros, ustedes tienen estos derechos, ustedes pueden elegir delegado, pueden elegir delegado, y además, el, eh, acá hay un, una violación al convenio, porque ustedes no tienen baños, porque no tienen traba, eh, ropa, porque no les pagan en el, bla, bla, bla, bla. Y eso eh, origina que la boca los atacan, a Olivera le, lo, lo golpean a él dos o tres veces en la estación, le atacan la casa, le han atacado a los hijos. A él y a varios del Cintraic. Uh -huh. la cuestión, ¿Esto en qué año? Digamos, esto, hace es en los últimos, esto ocurrió hace dos años, dos, dos años, años y medio, más o menos. La separación del Cintraic era un poco más, tres años o cuatro. Claro. La cuestión es que entonces este, un día ellos van a una obra en la calle Von Ruse, prácticamente pleno centro de Lomas de Zamora, eh, y eligen delegado, eligen delegado. En esa obra, además, había un delegado de la UOCRA. Todos los obreros de ahí, son unos 12, 15 obreros, eligen a un delegado. Sería el delegado del Citraic. Y les dicen, bueno, tal día vamos a venir a hacer una asamblea. El, el, el elegir delegado significa... Se hace un acta, se hace un, eh, una caja de zapatos con un tipo de urna, a ver, votemos y se eligen delegados. Claro. Se labra un acta y el acta se lleva al Ministerio de Trabajo. Se y notifica. ya, listo, sos delegado, tenés la cobertura, sos delegado. No necesitas ser de la UOCRA, pero a la UOCRA no le gusta. Entonces, lo que queda en otro día, una vez que eligen delegado dicen, bueno, ahora vamos a hacer los reclamos ante el Ministerio de Trabajo. Acá falta ropa, acá no hay esto, no hay esto. Hay esto. Tal día. Entonces ese día va Olivera, junto con varios compañeros, y con lo que se encuentra es con que cuando llegan les caen, no sé, 70 tipos de la boca, como fueron hace unos días a, a saltarle la casa a, a, a otro, a otro, como ya venía pasando. Que ya eh, ni siquiera son de Woke, ya son barrabrados. Son barrabra, son matones, ¿no? De como boca. los que vinieron no, a abajo. No, esos nunca en una obra, son matones sí, sí, pagados sí. por, por, por, este, por Gerardo Martínez. Sí. Bueno, se arma un tiroteo. Pero ahí es donde justamente eso es lo que le veníamos explicando al juez, es que los jueces ahora lo van a entender mejor a partir de lo de Lomas. Los que se enfrentan, a re, además de reventar los a palos a los nuestros, ya me molé a lo del Cintraí, sí, sí, sí, a lo que nosotros defendemos, también se agarran a tiro entonces, y termina uno de ellos parapléjico, igual que lo que ocurrió hace una semana en Lomas, en, en, en Varela. Exactamente igual. Termina uno parapléjico y a Olivera lo termina con la cabeza rota, 10 puntos... Viene la policía, estaban los gendarmes. Mira, yo te cuento esto, no sé si abuso de tu tiempo, pero te cuento... No, no, esta. quiero esta parte porque Mirá, me la están relatando. De... Que escuche la audiencia esto. A 100 metros había una, una, una garita con gendarmes. A 100 metros había una garita con gendarmes. Cuentan los vecinos, lo cuentan en el juicio. Los vecinos dicen, vino los gendarmes, un panadero, dice, vino, vino los gendarmes... Uniformados, con pistola uniformada, le dijeron cierre todo porque acaba de haber un quilombo. Cierre. <risa> Antes de eso. Antes de eso. Los gendarmes no aparecen en todo el expediente. La policía de la provincia de Buenos Aires no, no, no menciona la existencia de un destacamento de gendarmería a 100 metros. Los gendarmes dicen cierren todos. Vienen los de la WOCRA, los matan a garrotazo, a tiro. Los... Y atrás de eso viene la policía y detiene solo a los del Citraic. Uh -huh. No, ¿de todos con, todos ah, con la cabeza supuesto. rota. Todos con la cabeza rota, entre ellos Olivera. Lo acusan o Olivera. Tentativa de homicidio agravado por, por el que quedó herido. Eh, eh, abuso de armas y mirá este delito, que para nosotros era muy importante. Vos mirá, el delito más importante es la tentativa de homicidio. Sí, el más importante por la cantidad de años que le hubiera correspondido si lo hubieran condenado. Por suerte logramos la absolución. Lo acusan de un delito del Código Penal que se llama... Compulsión asociativa, que es, y ahí es donde digo cómo los fiscales se meten en esta interna. Compulsión asociativa es cuando yo te obligo a vos a afiliarte a mi organización sindical o te obligo a hacer huelga. Eso se llama compulsión asociativa. Entonces lo acusan a Olivera de haber ido a la, a la obra a afiliar compulsivamente al Citraic a los laburantes de esa obra. Compulsión asociativa. Todo eso... Eh, es una complicidad de la policía, de la gendarmería, que además deja territorio liberado claro. para que eso ocurra, por lo tanto, gendarmería, gobierno nacional, policía de la provincia de Buenos Aires, gobierno provincial, Wucra Gerardo Martínez, y el fiscal que compra todo ese paquete y se lo entrega a un juez. ¿Quién es el fiscal? El fiscal es el doctor de voto. De voto. El apellido, ¿no? claro. eh, entonces todo eso Todo eso compra Entonces el fiscal lo acusa a Olivera Se presenta inmediatamente Se presenta el secretario general del Citraic Nunca los dejan declarar Toda la instrucción Por eso digo Los, los colegas fiscales y jueces que están escuchando esto Toda la instrucción la hace el fiscal eh, te, eh, eh, Trabándole la prueba a la defensa Y así llegamos a juicio Compulsión asociativa, el delito más grave de todo esto, no importa que tengan penas más chicas, el delito más grave es compulsión asociativa, porque si lo hubieran condenado a liberar de compulsión asociativa, estaban fijando un precedente muy importante, porque están diciendo... Contra el fallo ATE. Contra claro. el fallo ATE, exactamente. Exactamente, contra el fallo ATE y mandando un mensaje a todas las organizaciones... Que están, intentando, de base, claro. de base, que están intentando separarse de sus conducciones burocráticas diciéndole, miren, ojo, porque cuando ustedes vayan a un lugar a afiliar, nosotros lo vamos a acusar de compulsión asociativa. Eh, eh, me queda un, un minuto para este bloque. Eh, ¿Estuvo preso, Olivera? Estuvo dos años y medio. ¿Dos preso? ¿Está años? preso? ¿Está preso? Mirá, te digo más todavía. En el juicio lo, eh, lo absolvieron de compulsión asociativa y de tentativa eh, de homicidio eh, eh, calificado. ¿Y, en qué, y, en qué, ¿Y qué está al, al lado de quién está preso? Al lado de cualquier preso, de, preso común, en un penal con cualquier preso común. No, no, ese es, esa sería otra discusión. Está al lado de cualquier preso común, las que pasó, estuvo en Sierra Chica, uno de los peores penales de la provincia de Buenos Aires. Ahora está en un penal de Mecho Romeo, que es un Liceo Señorita, comparado como estuvo. Este es un, donde está hoy Olivera es un Liceo Señorita. Pero estuvo en Sierra Chica, en Alvear, en penales durísimos, durísimos. Lo condenaron, lo condenaron por abuso de armas a una pena menor, una pena que no supera los tres años. Pedimos la, la escarcelación. Eh, el, el tribunal por unanimidad ordena el arresto domiciliario, o sea, sacarlo del penal y y la UOCRA apela, apela a la medida, lo tenemos en cámara. No se produce porque la UOCRA apela la medida. Acá claro, como que, que Olivera es un... Es y para trabar la, la salida, para trabar la salida. Pero además, lo digo esto por si hay colegas escuchando, me dirán, sí, bueno, pero por más que, que apele la medida, no sale. No, porque el, el, el tribunal dijo... Ordénese el arresto domiciliario de Olivera, firme que sea. O sea, es una chicana. Firme que sea significa esto para los que. Firme que sea significa que hasta que no quede firme por la resolución de cámara no se puede llevar adelante. Como la WOCRA PELA, todavía lo tenemos preso. ¿Cuántos hijos tiene Olivera? Olivera tiene eh, dos hijos. Uno de 14 años y otro de 20. Que también fueron amenazados, ¿no? Por, Por... supuesto, sí, la, la familia, todo. No, es terrible. La, la, la banda de Gerardo Martínez de terror, es que lo diga Moyano. La banda de Gerardo, hay que enfrentarse a Moyano. Claro. La verdad de Gerardo Martínez es de terror, es de terror. Bueno, Gerardo Martínez en Neuquén fue el que sacó a un luchador también como Alcides Christensen. Claro, exactamente. Y Gerardo Martínez, también hablando de Patagonia, fue el que atacó a los docentes de Adosaki y a los, y a lo, y a los estatales de ATE en... Eh, el año pasado el, pues. año pasado. el año pasado. En Chubut. Mesmo. En Chubut. Los mataron. Nosotros ofrecimos ese video como prueba en el juicio. Pero tenés que ver lo que es. Impresionante cómo les pega ¿En Chubut o en Santa Cruz fue? perdón eh, No, en Santa Cruz. Santa perdón, Cruz. en Santa Cruz. Fue en Santa Cruz, sí. Sí, sí eh, que bueno, eh, nosotros hicimos una nota, eh, recuerdo, eh, con esa gente nos decían que no hubo un Fuente Alba ahí, pero... No, por... de casualidad, no. De, sobre tremendo, todo el secretario, ¿no? como le pegan, vos te das cuenta, cómo le pegan con ah, pues Está filmado quiso. cómo le pegan. Está filmado eh. y nosotros llevamos todos esos videos. Todos esos videos, ah, miren esto. Yo lo que admiro que me lo contás, eh, ahora vamos a un corte, ¿no? pero eh, tenés una paciencia y una tranquilidad para contarlo, porque imagino también el training de, de, de tener que bancar esto, porque son cosas, una tragedia de alguien que esté dos años en Sierra Chica, este, precisamente por, por, por tener un cuerpo delegado eh, no, que bien. en el peor de los casos está reclamando que se pague en término un salario. No, sí, estamos estamos, hablando, no, no quiero perder el... El tipo que fue a reclamar que además un, un nivel alto de conciencia... Pero es un tipo que está metido en la obra explicándole cuando estaba pasó eso. Estaba haciendo una asamblea con sus compañeros de trabajo y diciendo: Mire, compañero, ustedes se tienen que organizar. Y no era una cancha de fútbol. No, Estamos hablando no era una una de, fútbol, de una obra en construcción, pleno centro de, de Loma de Zamora. Vamos a un corte rápidamente y seguimos hablando con Eduardo Suárez de la Asociación Gremial de Abogados. para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La de los trabajadores para no dejar pasar acá en la Ucrania, impunidad. Atén.